El concepto de tratar como quieres que te traten Esa visión mercantilista de la revolución industrial Sirve muy bien, pero solo para moverse por la calle Si hubiera amor en las miradas sería genial La idea de que si yo te hago daño tú solo puedes Devolverme el mismo daño pero nunca mayor Como si la armonía dependiera de mis leyes Esa idea olvida que la armonía es solo sí o solo es no La vida te pone baches, la vida te pone flores, tú eliges si te paras en el bache con las flores. Y si encima hay amor en las miradas, y si encima hay amor en las miradas, es más fácil es más fácil, es más fácil que yo no tire la toalla. Es responsabilidad de todas que el día a día fluya dentro de lo que nos es posible tener.